Estamos acá convocadas a través de un dispositivo que se pudo organizar. Eh, la provincia contactó a la coordinación de la carrera y, y digamos, se armó toda una propuesta para que este espacio pudiera estar accesibilizado a la comunidad sorda. Somos 10 alumnos que estamos participando de esto, nos vamos rotando. Nuestro rol es el de mediar en la comunicación, entre la comunidad sorda, la persona sorda, y los oyentes, que son los que están, todos oyentes son los guías de acá, los que dan la información al público, este, y más que nada es eso, los acompañamos, ellos se manejan de forma digamos, prácticamente independiente, ellos hacen sus preguntas, eh, los guías les hablan, nosotros interpretamos, y se van contentos de que pudieron aprovechar toda la información que se brinda acá.